que el senador Sergio eh, Páez eh, actuó como usted acusaba y ejerció presiones a ver, en el caso a mí no de, me la corre, de la tarjeta Yo no puedo en este momento eh, eh, insistir en el tema porque yo ya recibí una condena por injuria. Pero sí le puedo decir que la gente que vio el juicio debe sacar sus conclusiones sobre si lo que yo dije era un mero rumor, se un rumor, o había antecedentes. Eh, lo que yo quiero que este juicio, como es un juicio público, se estudia, están todas las grabaciones de la gente que, que declaró, se estudia en las escuelas de periodismo y en las escuelas de derecho para que ellos juzguen. Yo para un botón, yo acompañé en el proceso, y esto lo puedo comentar, no tengo por qué analizar si es real o no, pero sí yo lo acompañé, una resolución de la jueza Los Muermos, escrito de puño y letra de ella, 17 de mayo, dice, entre otras cosas, dice... Eh, y habiendo recibido llamadas telefónicas anónimas, una de las cuales me señalaba que de acuerdo a las instrucciones recibidas presumiblemente del senador Sergio Páez, me decía que debía proteger al jefe provincial de la CONAF. O sea, esta es una resolución firmada por una jueza de la república, calificada con nota 6,9, que pasó la academia judicial, pasó todos los controles judiciales eh, psicológicos que, que, que este mismo gobierno eh, señaló. Entonces, Y ella señala esto. Y a mí se me dice que eso es un mero rumor. Entonces, bueno, yo debo aceptar la sentencia del juez. Obviamente este voy a seguir insistiendo en este tema, pero hay muchos antecedentes que nosotros demostramos ahí que hacían creer que por lo menos lo que yo dije podría haber sido un error. Estoy de acuerdo, me puedo haber equivocado. Pero estoy muy lejos de haber mentido. Y aquí en Chile, nuestro sistema judicial no puede sancionar a alguien que se equivoca. Me puedo haber equivocado, pero yo no mentí. Entonces, a mí lo que se me exigió es una prueba confesional. Mientras no vaya una persona y diga, reconozco haber presionado, mientras no vaya un funcionario y diga, reconozco que me presionaron, todo lo que yo pueda haber demostrado, todos los testigos que puedan haber ido, tienen cero valor. Por lo no, menos es así se reflejan a la situación. que alguien reconozca yo veo haber presionado o haber sido presionado, sobre mire, todo cuando de lo que estamos hablando es un delito. Mire, es que yo ni siquiera imputé un delito, eso es lo más increíble. Yo nunca dije que el senador era Estamos mafioso o La tala común. ilegal de alerces y que por lo tanto quien hace cualquier tipo de gestión para favorecer la tala ilegal de alerces Mire, está favoreciendo un delito. Pero yo lo que siempre yo quiero aclarar, lo que yo siempre dije que a mi entender los antecedentes que yo manejaba me hacían creer que lo que hacía el senador era simplemente por ayudar a gente de escasos recursos. No había, nunca hubo platas acá, nunca él pidió algún dinero, eso lo quiero aclarar, en ese sentido yo siempre dije en mi entrevista al comienzo que él no era una persona corrupta, ya eso lo quiero aclarar lo mismo la gente de, de CONAF que puede haber sido aludida en este tema, yo tengo el mejor concepto de la gente de CONAF yo le puedo decir, el jefe de fiscalización de CONAF en Puerto Montt fue a declarar como testigo mío y desmintió todo lo que había dicho el ministro de agricultura el jefe máximo de CONAF, entonces yo no estoy inventando el tema del desastre ambiental de la alerce eso es algo real, y yo lamento que mi caso personal opaque el tema de fondo que es lo importante cómo arreglar el problema de los alerces si lo mismo es un tema menor, aquí nos juntamos un grupo de locos idealistas, y yo hago un un, un, un reconocimiento a mis testigos que esos gallos sí que son valientes porque sabían en lo que yo estaba metido y a pesar de eso fueron a declarar a favor mío son ¿y quiénes son esa gente la agrupación de Ingenieros Forestal por Bosque Nativo esos tipos sí que son valientes yo, digo, yo les saco el sombrero a ellos ¿y eh, toda gente que trabaja en el sur con los bosques ahí en terreno? todos tenemos algo en común y lo mismo le pasó a esta jueza fuimos al lugar volamos, caminamos por ahí, conocemos de qué se está hablando. Y por eso tenemos una sensibilidad especial con respecto a este tema y nos da mucha pena ver que las noticias en algún momento se distorsionan se sacan de contexto y aquí al gobierno no le llega la realidad de lo que está pasando. Y lo que yo quisiera, que ojalá las autoridades máximas en esta materia, el Ministerio de cultura el Presidente de la República, supieran que lo que uno dice es verdad. O sea, yo ya sacrifiqué nuestra acto filiación. Eh, hay un montón de gente que está muy complicada laboralmente ahora por haber declarado a favor mío. Pero lo hacemos con la mejor intención, si nosotros no nos interesa atacar a este gobierno. Al contrario, queremos que el gobierno esté lo mejor posible para poder enfrentar eh, a la comunidad internacional. Porque nosotros estamos quedando muy mal a 300 días de reclusión repetida y una multa. Una multa de 20 UTM. Voy a presentar un recurso de nulidad ante la Corte Suprema porque a mi entender se han violado garantías constitucionales. Y la gente no se ha dado cuenta, pero yo lo que ejercí fue mi derecho de informar. Y se me dijo, usted puede informar siempre y cuando demuestre con prueba confesional que lo que usted dice es cierto. ¿Cómo queda el periodismo? En este país, en este momento, ¿cómo va a enfrentar? Y este es un, un, un fallo dictado en el nuevo sistema procesal penal. Por lo tanto, si esa es la jurisprudencia que se va a establecer para nuestro país, se acaba la libertad de expresión. Salvo que uno, para no tener problemas, o guarda silencio o simplemente le rinde peitesía a las autoridades de turno, porque en caso contrario se enfrenta a una querella por injuria. Y eso es algo que es así. Está ahí, yo no inventé la normativa internacional, yo no inventé la normativa chilena. Ahora, aquí tengo un documento, o sea, esto está firmado de puño y lecho de a la jueza. ¿Lo va a aportar ahora? Yo cuando... lo aporté al tribunal ya. ¿Pero es... ante la Corte Suprema ahora? Es que ya está incorporado. Lo rico es que que revisarlo de sí, ellos. Para terminar, lo más entretenido de es este tema, que es un juicio público. La prueba es pública, está todo grabado. Entonces, yo no estoy calificando este tipo de, de, de documentos ...que se acompañaron, pero será la gente que revise esto, sea en la Corte Suprema o la Corte Interamericana... ...que ellos van a analizar si esto es un mero rumor... Ya Es infundado o tenía algún antecedente yo para pensar que podía haber este tipo de presiones Eso le corresponde a otras personas analizarlo y calificarlo Yo por supuesto estoy en veda, ¿ah? estoy con tarjeta amarilla, así que yo me tengo que quedar callado Pero sí puedo referirme a las pruebas que se aportaron, porque es un juicio es público Bueno, vamos a estar atentos entonces a ver cómo le va a la Corte Suprema respecto a esta Muchas. queja por las No, no es queja, que es un recurso, de, de, nulidad, ¿Recurso que, de nulidad que está contemplado en el nuevo sistema y el sistema en todo caso nuevo me encantó. Yo llamo a los abogados a participar. En los sí, le, to le tocó todo con el sistema Lo nuevo. Lo conocí en que el imputado no es la mejor forma, pero me encantó el sistema nuevo. Es verdad, bueno, y, le, va, le va a, a servir profesionalmente de todas maneras. Muchas gracias Sin por duda. haber estado con nosotros. Buenos días. Muchas gracias. El senador demócrata cristiano Sergio Paez declaró en forma voluntaria esta mañana durante una hora y quince minutos en el juzgado de garantía de Puerto Montt. El parlamentario fue interrogado en el marco de la querella que presentó contra el abogado Carlos Barahona por los presuntos delitos de injuria y calumnias con publicidad. Paez fue involucrado por el querellado en la tala ilegal de alerces. El senador renunció a su fuero para defender su honra. Aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias. El fallo de la Corte de Puerto Montt condena a Carlos Barahona a 300 días de cárcel y a pagar 20 UTM por haber injuriado al senador Sergio Paez. Si bien el abogado asume ese veredicto, lo cree injusto, pues considera que la democracia necesariamente va de la mano con la libertad de expresión y asegura que en ningún momento injurió al parlamentario, sino que solo en su derecho, como cualquier ciudadano, criticó su accionar público. Junto a otros colegas y en conferencia de prensa, aseguró que nunca mintió sobre las aseveraciones que realizó sobre el senador Paez. ¿Habré soñado que la jueza se inhabilitó porque dijo que recibió presumiblemente llamadas de parte de alguien del senador Sergio Páez para que protegiera un jefe de CONAF? ¿Habré soñado yo que en la Comisión de Medio Ambiente el año pasado, cuando se le pide la salida al señor Carlos verde del jefe de CONAF que está a cargo de todo el desastre ambiental que hay ahí, dice que no lo puede sacar? ¿Habré soñado que en el juicio de los muermos el propio señor Carlos Ver declara que no lo puede sacar porque hay un vínculo de amistad entre ese funcionario y el senador Sergio Páez? ¿Lo habré soñado? No lo soñé, está ahí, está en el expediente. Yo creo que aquí en el tema de la alerta sí hay tráfico de influencia, sí hay corrupción y sí hay manejo de parte de autoridades que están involucradas. Y eso yo lo creo. Y esa es mi opinión. Y en definitiva lo que está dicho decir que un senador está presionando a alguien, para eso no es injuria de ningún tipo. Además, Eduardo Yáñez anunció que pedirá la destitución de Sergio Páez como presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial. Así como también enviará los antecedentes de este caso a los miembros de esa organización. ...presentó una denuncia por la adulteración de dos documentos emitidos por nosotros, por particulares hicieron esta adulteración, nosotros en una verificación de, de rutina, siempre se está verificando en los puntos de venta o de uso de alerce, si hay la documentación sustentante, ahí descubrimos que había esta había situación invitado irregular. ¿Usted a la región de Los Lagos por la misma jueza que lo dejó detenido? Eso, efectivamente. ¿Y por qué lo deja detenido? Eh, una serie de... Porque una cosa es lo que de... se dice al público, lo que sí. la prensa maneja, y otra cosa lo que la jueza tiene que haberle dicho usted. Lo que la jueza señaló era una serie de cargos que no pudo sustentar frente a la Corte de Apelaciones. Por ¿Cómo eso cuáles? en el recurso de amparo, eh, la Corte por unanimidad determinó que había sido una acción arbitraria y además ilegal. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, cosas que ella no pudo sustentar, dice usted, cohecho, asociación ilícita, tráfico de influencia, políticas. no, no, no se mencionó ese punto. Pero sí se mencionó a nivel eh, de prensa de que usted había sido presionado políticamente, usted ¿Confirma esas presiones políticas? No, absolutamente políticas? no hubo ninguna presión política y eso lo desmiento en forma terminante. ¿Y de dónde salió eso de una reunión que usted sostuvo con, con, con gente de la zona, con empresarios, con ingenieros, con quién? Bueno, en las eh, acusaciones esas no han salido ni de mí ni de la corporación. De manera que habría que preguntarle a quienes las han lanzado. Pero En todo una... caso, ¿Sí? quisiera aclarar que la corporación lleva muchísimos años, llevamos más de 30 años trabajando en la defensa de la LERSA administrando, creando y administrando una red de parques nacionales apoyando a fundaciones que han adquirido bosques de alerce para protegerlo y también aplicando toda la legislación que existe en Chile al respecto Usted tiene y, la convicción y vamos a seguir muy firmemente en ese tema Don Carlos, usted tiene la convicción de que como se ha dicho acá, hay cosas muy oscuras una nebulosa enorme que, que, que todo esto se maneja con, con, con un criterio bastante poco transparente usted comparte eso, se ha hablado de toda una ruta ilegal de la alerce, existe una ruta ilegal de la alerce, se está vendiendo a, a precio exorbitante al extranjero, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la impresión que usted se trae de haber estado allá en la región de los lagos? Conozco la región desde Perdón, hace mucho tiempo además, así que no para haber evento, ido una vez Lleva 30 años en la CONAF <ríe> Efectivamente, primero el alerce no es una especie que tenga un gran atractivo internacional no es conocida en los circuitos ¿No, internacionales es, internacionales. Usted? no es No es conocida y por lo tanto no tiene mucha salida Puede que exista en, en pequeña escala, pero no es un, un tema en gran escala. En segundo lugar, hay que reconocer también que en este país, y en otros también, hay gente que incluso clona tarjetas de crédito. Es decir, hay gente que realiza actividades ilegales al margen o paralelamente u ocultos con actividades que son perfectamente legales. Y no me cabe duda que existe en Chile un cierto margen de tráfico de alerse. Justamente nosotros en este caso denunciamos la adulteración de documentos evidentemente... De, de las, las guías, guías del de tránsito... Claro, se demás. adulteraron para junto con lo que era legalmente autorizado pasar una cantidad que no era legal. Eso eso que usted llama el cierto tráfico, ¿tiene usted idea de la dimensión en plata que significa? Porque acá se ha hablado de millones de millones de Sí, creo que es exagerado hablar de tantos millones de dólares. ¿no? El, el, el volumen que se autoriza a promedio mensual es de unos mil metros cúbicos y lo que pueda salir oculto en forma paralela debe ser necesariamente menor que ese volumen. ¿De manera lo que no mil son... metros cúbicos de bosque? Sí. sí. Okay. Ahora, por, por comparación, en la región, solo en la región de los lagos se movilizan 300 mil metros cúbicos de madera. ¿A cuánto es cúbico de, de alerce? Es muy variable de acuerdo al producto, porque no es que se venda el, la madera como en, como en otros casos, sino que se sacan o duelas o tejuelas o lo que se llaman basas, que son piezas labradas. Ya. El, el precio es muy variable lo, lo importante es que usted eh, reconoce que sí hay esa, ese porcentaje aunque usted diga que es mínimo, que no es de, los, de la magnitud de lo que se ha hablado en la prensa uh -huh. pero existe una ruta también es, paralela y legal de alergia es decir, Chile, no, nos nosotros queda... lo hemos denunciado, eso es sí. lo importante que, que quede claro porque lo que, mucha gente, lo que a mucha gente le parece increíble es que yo siendo el denunciante haya, haya quedado detenido, claro Ahora lo y que... los autores del delito andan sueltos, o sea, eso es lo, lo interesante, interesante. No, breve, tenemos que irnos ya, señor Weber. ¿Usted a la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo? Yo fui uno de los fundadores. ¿Es esta misma agrupación la que de alguna manera lo está acusando usted? La actual directiva de esa agrupación. ¿Son ex amigos suyos? Y ex alumnos algunos también. ¿Y qué, qué, qué siente por eso? Eh, mucha pena. ¿Mucha pena, mucho sí. dolor? ¿Qué produjo el quiebre? ¿Que usted ¿Sí? ha llegado director de la CONAF? Algo produjo el quiebre pero yo mantengo mis principios y mi acción de 30 años. ¿Vamos a tener claridad de todo lo que está pasando con los bosques nativos del sur pronto? Es, eso espero. Hay mucho desconocimiento y toda oportunidad para poder ir abriendo estos temas a la opinión pública, disipando muchos mitos que existen, muchos temores también. Porque la situación del bosque en Chile, justamente porque en Chile, además de leyes, hay acción y se aplican, es bastante mejor de lo que la gente cree. Pero todavía visita, hay mucho que trabajar. Mucho que trabajar. Me imagino que felicita entonces la designación de un ministro en visita en el caso. No necesariamente, Yo creo que el caso podría también resolverse mediante los mecanismos habituales. Carlos Deber, Pero... director de la CONAF acá en la edición matinal de Chivisión Noticias. Don Carlos le quiero agradecer. Vamos a ir a comercializar. Y...